La verdad es que la justicia en este país está preocupante, de verdad. Eh, nosotros vamos a hacer valer los recursos que la ley dispone a nuestro favor, como diputados. Pero así como usted señala, aquí no se presentó nadie en el día de hoy. Al final tenemos nuestras conclusiones, nadie vino. En menos de 20 minutos se tomó una decisión, como decía nuestro abogado. Una decisión que no se corresponde con nada de lo que se trató aquí en el día de hoy. A mí no se me citó nunca. A mí no se me ha dicho de qué se me acusa. Aquí lo que se dice es frases de juicio de valor. Pero no se me dijo nada, no se me ha dicho nada. En lo que es la solicitud de medida de recuerdo. Solamente quiero decirle a a este pueblo, a este pueblo, a este país, que la verdad es que está preocupante la situación de la justicia sí. en este país. Aquí ha venido todo un pueblo, aquí ha venido todo no un tengo. pueblo a respaldar. Ah, como 20 minutos. Aquí ha venido todo un pueblo a respaldar. Y por la otra parte vemos como no vino nadie, muy confiado. O sea, aquí no vino nadie, no vinieron las supuestas acosadas. Que los jueces hablaron de la gravedad del hecho, de la pena imponible, que el acoso es un año de prisión según el código penal y no hay acoso. La de San Francisco de Macorís ha confirmado la medida de coerción de prisión preventiva que, como ustedes saben, le fue encuesta al ciudadano por el gusto. Hay una querella de 10 mujeres que alegan que recibir agresiones sexuales y acoso sexual es una persecución penal. Es la la a a la ¿Qué pasó en el día de hoy? Que ellas no, no, no asistieron a esta revisión de la medida. Las víctimas han sido contactadas por personas, han sido amedrentadas. Una de las víctimas en la audiencia medio de porción sufrió una agresión incluso por parte de los familiares de Robert mucho. y decidimos. ...que sean representadas por esta ciudadana que está aquí... ...sobre todo porque la discusión y el día de hoy... ...no es sobre culpabilidad o no de Robert Justo... ...sino sobre las garantías que él pueda dar... ...para mantenerse en el proceso... ...y así lo hemos hecho... ...muchísimas gracias por su ...porque existían más de ocho motivos... ...que justificaban la variación de la medida de coerción... ...cuando la juez... ...de la instrucción de semana reconoce... ...que Robert Justo tiene arraigo laboral... ...arraigo domiciliario... ...arraigo laboral... ...arraigo social... ...entonces... ...¿qué más quería... ...y que Robert supuestamente depositó varios domicilios... ...mentira... ...Robert depositó solamente dos domicilios... El procesal que es mi oficina... ...y el domicilio de su casa donde fue arrestado... ...y la decisión de la Corte... ...de no variarle la prisión preventiva a Robert justo hoy... ...se corresponde con una decisión muy mal tomada... ...fuera de todo ámbito... ...de derecho de ley y de la Constitución... ...a Robert en el día de hoy... ...la Corte le ha violentado la Constitución de la República... ...el derecho a la libertad es un derecho sagrado... Y nosotros aportamos 20 mil recursos, 20 mil presupuestos a los fines de justificar la variación de la medida. Cuando usted te rebeldía, a usted lo llevan al tribunal, a usted automáticamente le debe cesar la rebeldía, extinguirse la rebeldía y el arresto queda sin efecto. Mas, sin embargo, la jueza de, de, de Samaná dejó bajo arresto a Robert más de 70 y pico de horas. Y la corte eso no lo vio aquí hoy. La corte vio lo que a su entender pudo mirar, pero no se profundizó a dar una decisión consona con el recurso con la constitución y la ley la corte no revisó ese recurso